Buenas tardes, bienvenidos un día más a Es Débil, el programa donde os mostramos una selección de los mejores cortometrajes inscritos en el primer festival de vídeo libre organizado por Teleca. En el programa de hoy vamos a ver dos cortometrajes muy relacionados con la historia de la humanidad. Para el primero, que se llama La Casa, ha venido su coproductor Manuel Alcaide. Vamos a darle la entrada. Ven. Hola, ¿cómo estás? Muy muy bien. Siéntate. A ver, un poco de silencio. Vamos sacando el libro. A ver si aprendemos algo hoy. Página 127. Tema 8. El arte románico. A ver. A ver, por encima de las variedades regionales, el arte románico es el primer estilo internacional de la Edad Media. a pesar de, de las diferentes fronteras políticas que, que había en la época, hay elementos comunes que coinciden en diferentes países. Eso hace que los expertos hablen de que el arte románico, más que estar restringido a un país, habla de una época. Hay tres elementos que implican el nacimiento del arte románico, que son el terror milenario, las peregrinaciones y el feudalismo. ¿Qué significa el terror milenario? Pues que en el año 1000 empieza a extenderse por todas partes la creencia de que va a llegar el Apocalipsis. Realmente no acaba llegando el fin del mundo, sino que es el inicio de muchas calamidades y hambrunas en muchos lugares del mundo. En segundo lugar, peregrinaciones. Las peregrinaciones, lo que ocurre es que los monasterios adquieren mucha importancia, entre otras cosas, porque guardan las reliquias que son los huesos de los santos, que ya han fallecido. Y eso hace que se conviertan los monasterios en visita obligada para muchos. Preveritos. Hola, Beatriz. Alberto. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo es que no estás en clase? Hoy no me apetecía ir. He preferido quedarme en casa. ¿Esta casa es tuya? Sí. Pues qué suerte. Eh, pasa, pasa. ¿Y todo esto? ¿De dónde habéis sacado estas cosas? Pues no lo no sé muy bien. Estaban ya por aquí. Aclaro que todo esto será de tus padres. No, no, mis padres no viven aquí. ¿Cómo que no? ¿Y eso? No, aquí solo vengo yo. O sea, vengo cuando quiero estar tranquilo y eso. ¿A solas? ¿También tienes un piano? Sí. ¿Tú das clases, verdad? Sí. ¿Cómo lo sabías? Un día te a decirlo en el instituto. ¿Ah, sí? ¿Y tú también tocas? No, la verdad es que siempre he querido aprender, pero... no. A ver qué tal suena. ¿Qué hambre me ha entrado? A ti no, Alberto. Vamos a hacer algo de comer. Vea, yo no tengo ni idea de cocinar. Eso da igual. Primero vemos qué hay y luego ya pensaremos qué se puede cocinar. Ahí va, pero si con esto podemos hacer una comida increíble. Venga, ¿y qué hacemos? Pues podemos hacer una ensalada y algo de pasta, que es muy fácil. Vale. Oye, Alberto, yo no tenía ni idea de que eras así. ¿Y cómo te creías que era? Desde fuera no se sabe cómo es la gente por dentro. Ya, como en clase estás siempre callado y como en tu mundo, apenas hemos hablado nunca. Esta debe ser la tercera vez en cinco años. ¿No te encantaría poder vivir siempre un mismo momento? ¿Qué quieres decir? Poder guardar un momento para vivirlo luego. Vivir siempre la misma sensación. Guardar un momento para siempre. Tendría que ser un momento muy especial. Y tanto. Las ventajas económicas que esas visitas comportaban. Callamos. el tercer punto. Hemos dicho terror milenario, peregrinaciones, sociedad feudal. Aquí lo importante también es... A ver... Eh, callamos un poco, un poco de silencio. El románico como expresión de la sociedad feudal. El arte sirve como manifestación de la superioridad de los estamentos dominantes, el clero y la nobleza. Prelados y políticos se convierten en constructores. La arquitectura cumple así el cometido de exhibir la majestad del poder. Subrayamos esto, desde el arte hasta constructores. El arte sirve así como manifestación de la superioridad de los estamentos dominantes, el clero y la nobleza prelados y políticos, se convierten en constructores. Pero no, no se construyen edificios inmensos para que los fieles se reúnan a rezar o para que los campesinos convivan con los señores dentro del castillo. Se construye para resaltar la superioridad social de quienes podían despilfarrar en moles que impresionaban por su desproporción con respecto a las necesidades de su uso. Y esto y lo otro, etcétera, y etcétera, y bla, bla, bla. Bueno, Manuel, a ver, todos hemos tenido soñaciones en el cole, en el instituto. ...o incluso en la universidad, uh -huh. ¿no? eh, En este caso el protagonista introduce un montón de, de elementos de la clase... ...dentro de, de la enseñación que tiene con esta chica. Uh -huh. Y nos preguntamos si eso pues, os ha ocurrido en el equipo, o sea, ¿de dónde sale la, la idea? Y que nos cuentes un poquito más. Sí, bueno, realmente la, la idea inicial eh, viene por parte de Alfonso... Eh, ...que es el, también el guionista. <coughs> y... Y sí, eh, lógicamente viene a un poco viene a, a cuento a, de lo que has dicho antes de, de una experiencia que él pudo tener cuando, cuando estaba en, en, pues, en el cole o en el instituto. ¿no? Y bueno, y sí que es cierto que, que es, una, es una historia muy actual en cuanto a, a qué puede pasar. En, en esa época, en no. la universidad, incluso a día de hoy, en un trabajo en, o en cualquier ámbito en donde trabajes o convivas con, con, con una serie personas. de personas, y sí, sí, es cierto que, que se puede dar, yo creo que a cualquier edad. Y yo, yo, personalmente, no de esa manera, pero sí, de cierta <risa> forma, también he pasado por, por, por pues esa situación. Felicidad. Sí, eso es. ¿Crees Soy... que es más fácil ligar o acercarte a la persona... ¿Querida con eh, ensoña, bueno, una ensoñación o es mejor hablarlo directamente? Es más libre y entonces ahí cada uno tiene sus reglas y su de alguna forma el propio sueño, que ¿no? es, claro. es tu parcela y ahí puedes eh, hacer o deshacer como quieras, ¿no? claro. incluso pues eh, pensar que puedes vivir en una casa como increíble esa. o que puedes podrías estar en un sitio increíble, eso es. Está claro. Y bueno, de hecho la casa, mm. eh, que es tan impresionante, sí. donde, no sé, donde ¿de dónde la sacasteis? Bueno, ¿Cómo habéis eh, accedido a, a ese pedazo pues, de casa? Sí, eso es buena pregunta. Realmente este es un trabajo, en la verdad, que en donde la producción fue, ah, vamos, ah, trabajamos mucho vamos. y muy duro, eh, sobre todo porque mm, nosotros siempre pensamos que que en este tipo de historias, eh, para poder transmitir todas esas sensaciones y todas esas eh, to, toda esa, todo ese es imaginario así, claro. que, que, que queríamos hacer por guión, eh, no podíamos fallar con las localizaciones, era una cosa evidente, entonces claro. eh, partimos de, primero vamos a tener esas localizaciones, primero vamos a cerrar todo muy bien claro. y luego veremos si, si podemos rodar y veremos si podemos crear eh, algo, ¿no? porque... De nada sirve imaginarte eso en una casa espectacular claro. o en un colegio que tenga un aire antiguo, un, aire, un colegio más tradicional, sí. si realmente luego no lo puedes conseguir, ¿no? Entonces, pues sí, eso fue eh, trabajo de producción, puro pues y duro. Enhorabuena, pues, entonces. <risa> Gracias. Sí, y, sí. y bueno, y junto con Alfonso, pues estuvimos ahí viendo muchas posibilidades hasta que finalmente... Uh -huh. eh, decidimos optar por, por estos sitios porque vosotros coproducís juntos en este caso. En este caso, sí, yo me encargué de hacer el diseño de la producción eh, con él, eh, y, y bueno, pues desde el principio hemos estado los dos a mano a mano. Y, y bueno, pues un corto humilde con un cierto presupuesto, pero tampoco excesivo. Y, y bueno, pues un corto pues con lo bueno y lo malo que tienes que sí. adelante un proyecto así que tienes que trabajar 20 veces más, eh, en donde bueno. Claro, con todos entonces, los problemas añadidos Eso es, entonces pues sí, de alguna forma eh, los dos estuvimos eh, de inicio eh, con todo el tema de la producción aparte también con el, todo el tema de dirección y tal, pero sí, se puede decir que luego ya evidentemente se sumó más gente, más claro. equipo uh -huh. pero en el principio pues estuvimos ahí los dos. Qué bueno, ¿y el casting dónde lo hicisteis? Realmente el casting eh, fue una cosa también muy interesante porque nosotros sí que es verdad que ...queríamos que el casting fuera abierto en el sentido de... ...no queríamos eh, ir por caras bonitas... ...o niños guapos o niñas guapas... ¿no? ...sino que queríamos eh, probar todo tipo de cosas... ...hasta dar con, con lo que, que realmente... Eso también, es, ¿no? ¿no? ...con un poco lo, que, lo que necesitábamos. Entonces pues fue eh, un casting de, de investigar mucho en YouTube... ...en agencias, en, sí. en, en páginas eh, de actores... En donde en poníamos castings y fue, se puede decir, como muy al detalle. O sea, todos uh -huh. los días nos reuníamos, entre los dos pues estudiábamos cada perfil uh -huh. y sí que al final creo que conseguimos eh, una pareja que no tiene por qué ser la pareja perfecta, uh -huh. sino... Sí, que no tienen por qué pegar. No tienen por qué pegar, ya. que también un poco de eso, está se, muy bien. de eso se trata, ¿no? sí. Entonces creo que al final el, Funciona. el casting estuvo bien sí. y no puedo saltarme el, eh, todo el tema de los extras que hicieron un trabajo espectacular y que estuvimos vamos encantados qué bien y vamos sí sí pues que bien escuchar que, que sí. se, os dio, se os dio también el casting ¿no? y... sí la verdad es que suerte o azar como quieras llamarlo pero al final digo yo creo con... que realmente en este caso es muy importante no porque hacer sí. casting de niños pues sí. Sí. le da le Eso da es. una factura buena también cuando ellos están funcionando entonces pues muy bien, me, me, me falta una pregunta así graciosa, sí. eh, tipo, ¿creéis que con, como cuando somos pequeños con esos conocimientos históricos somos más, más capaces de, no sé, de atrapar a quien nos gusta o, o el hecho de ser más pitagorino menos, o menos? ¿No? El tener en cuenta todos esos datos históricos en ese caso podría… Igual antes sí, no, igual antes más. Ahora ya no tanto ahora a mí me da hombre yo espero que sí que espero que bueno pues que haya gente que se siga interesando por, por esas cosas pero igual ahora me cuesta más pensar que podría ser así ligar bueno, con conocimientos no es este, bueno yo espero que se siga dando y es algo muy bonito y que creo que a veces une hasta más ¿no? sí. que ligar por o fijarte en alguien por otro tipo de cosas pero bueno eso ya en supongo... este caso parece también que el niño eh, tampoco es que esté enamorada especialmente de ella, ¿no? Porque luego al final queda ahí abierta la posibilidad de otra persona. Sí, sí, podría, eso es, ¿no? Entonces, bueno, pues. Es más la fantasía de él, ¿no? Sí, sí, se juega también un poco, pues, ¿no? a, a que si hay un cruce de miradas con uno también puede haberlo con otro. Con otro, sí. O sea, sí. Eso está, queda muy claro y es, eso es muy curioso. Eso también está abierto, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, respondiendo a tu pregunta yo creo que antes, por lo menos yo creo que antes más. ¿sabes? Eso, ¿sabes? <risa> ok, pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Gracias por venir, esperamos que hagáis más Un cosas placer. juntos y si no por separado que sigáis produciendo y dirigiendo. Sí, sí, eso es. Yo creo, yo también lo espero. Sí, vamos, seguro que sí. <risa> y nosotros verlo. Eso es. Que vaya muy bien, que tengáis suerte en el concurso Muchas y gracias. pues mucha suerte con los siguientes también. Perfecto, gracias. <risa> Nos vemos. La vista es el más sensible, o mejor dicho, el más evidente, de los sentidos humanos. Cuando los hombres trataron conscientemente de comunicarse unos con otros, tuvieron que probar, antes que ningún otro, ese lenguaje que hoy en día llamamos pintura. Y así sucedió que un hombre, al mirar a la luna y tratar de bosquejar su forma en la arena húmeda, o al mojar la mano en un pigmento de color y estamparla en una piedra, o al tratar de imitar la forma de un animal corriendo, había empezado a hablarles a los otros. Cierto que todos veían la luna, y las manos, y los animales corriendo. Pero, ¿cómo podía cualquiera de ellos saber si los otros veían exactamente lo mismo que él estaba viendo? Y entonces, alguien se acerca al lugar donde otro hombre ha dibujado la luna. Contempla el dibujo y ve de qué manera veía el otro la luna. Se siente pletórico de alegría. A partir de aquel momento, todo fue distinto. Un hombre había derribado la puerta que le separaba de otro había abierto la vía para pasar hacia él. Si yo pudiera viajar en el tiempo y hablar con un griego, yo escogería a Tucídides, el historiador. No escogería a Platón ni a, ni siquiera a Homero, que es una persona a la que admiro enormemente, aunque no sé si existió o no existió, pero a Tucídides. Si Tucídides, en el primer libro de su historia, que, que narra la historia de la guerra del Peloponeso, intenta definir qué es la historia y qué es sobre todo para él la historia. Y dice una en un texto de tres líneas que, que ya desde, desde que lo leí por primera vez me impresionó. Dice, la historia debe ser un K tema esaei, dice en griego. O sea, difícil de traducir, pero es algo así como algo que uno gana para siempre. Todo progreso se basa en la memoria y en el recuerdo. Y que todo intento, digamos, de progresar sin tener en cuenta eso, es como volvernos salvajes, como volvernos niños, sin memoria, ¿no? O sea, yo no escribo mi historia para entretener a los reyes, ¿no? Como hacen los poetas, dice eh, Tucides, o como hacen los que escriben mitos. Yo no cuento mitos. Yo cuento lo que, lo que ha sucedido en la esperanza, añade, de que no vuelva a suceder. Por eso le llama un extema a él. Pues eso es para mí la historia. La historia es una ganancia para siempre, ¿no? Lo que te permite saber lo que ha pasado, imaginar lo que puede pasar. ¿no? Para conocer realmente bien ¿no? o intentar conocer bien a los antiguos y especialmente a los griegos o a los romanos, lo ideal es entrar directamente por la vía de sus textos que están pues en el mismo estado que el Partenón, es decir, en el estado ruinoso, ¿no? porque lo que conservamos es con un poco de suerte quizá el 15% más o menos de lo, que, de lo que escribieron. A veces lo mejor de, del conocimiento de la historia antigua está, está en los sitios en los que tuvo lugar, no en los monumentos que están en los museos o en los restos de los edificios. Yo no tengo ninguna duda de que todavía... Eh, faltan muchas cosas por descubrir. En, en Grecia, desde luego, en Creta, hay olivares como este en los que uno va andando y hay trozos de columnas que salen del suelo. El problema es que nunca han tenido dinero para, para excavarlo y me temo que por mucho tiempo van a, a tener que seguir sin hacerlo. Yo recuerdo cuando era estudiante que leyendo un libro de Dotz, el profesor Dotz, empieza su libro diciendo que un día en el, en el Museo Británico, él estaba sentado viendo las, los mármoles del Partenón, ¿no? las esculturas que Elgin se llevó a, a Inglaterra, y sin querer oyó una conversación de dos estudiantes que decían «Es que estas estatuas tan perfectas, tan blancas, no me dicen nada». Y Dotz se quedó con, con esa idea de que efectivamente la idea que la gente tiene de que eh, Grecia es el equilibrio absoluto, eh, la blancura de los mármoles impoluta y, por tanto, una civilización fundamentalmente racional y nada más. Es, esa es una imagen falsa, desde luego. Por eso le escribió ese libro que se llama Los griegos y lo irracional. La gente está tan habituada a, a la cosa neutra ¿no? del blanco, neutra y fría ¿no? del blanco de los, de los mármoles, que no se da cuenta que muy probablemente había más estatuas en bronce que en mármol. Pero el tiempo se encarga de ir borrando los colores que sin ninguna duda tenían lo mismo los edificios que las eh, esculturas. ¿no? Si uno va al museo eh, de la Magna Grecia que hay al sur de Italia, en Reggio Calabria, enfrente de Sicilia, pues, claro, toda esa zona del sur de Italia era griega. Allí se conservan dos estatuas, la de los famosos guerreros de Riace, ¿no? Que es como se les conoce. Conservan muchos detalles que no hemos podido ver en otras estatuas. Por ejemplo, las láminas de cobre que cubren los labios de las estatuas, las láminas que cubren los pezones, el marfil de los ojos. Es decir, que cuando tú ves esa estatua sin más, sin fijarte mucho, de momento ya te llama la atención la expresividad que tiene el rostro ¿no? de, de esas esculturas ante las que mucha gente se queda estasiada. El que se asocie la luminosidad, la claridad, la línea, es que lo hacían ellos, lo hacían los griegos. Una imagen, una estatua griega es dibujo, rellenado luego de piedra, pero es dibujo, se puede siluetear. De esto hablan también Delflin, como lo clásico está representado por el dibujo, y lo barroco por la pintura. Los bordes ya no están tan definidos, son... no puedes dibujar una imagen barroca. Una imagen clásica, sí. Es lo que hizo Finkelmann en el neoclasicismo, dibujó y es uno de los culpables de la imaginería de la Grecia clásica, la limpieza de líneas de Finkelmann y del neoclasicismo. solo líneas, no color. Los colores son pues, toda la gama del rojo, desde el más chillón hasta el más tenue, el marrón, incluso el negro, por ejemplo, la cerámica ateniense se decoraba eh, fundamentalmente con esos colores, ¿no? el, el rojo o el negro. En la época clásica el blanco, los tonos estos claros, de blanco, amarillos, muy estucados, muy difuminados, y, y los azules. ¿no? Y yo creo que ese es el mundo ¿no? en el que se debía mover la coloración o ¿no? la policromía de los templos y de las estatuas. Solo de ciertas cosas se podían conseguir colores, ¿no? del murmex, de los caracoles, para las togas, la, la púrpura, es decir, había ciertos colores, o de la piedra, el lapislaz y machacado. La... Sí, había solo, no había una cama extensa de colores. bueno El tiempo ha borrado la pintura, ¿será mejor dejarla así? Yo no tengo ninguna duda que es mejor dejarla así. Ahora, luego en los museos, lo que se debe hacer es todo tipo de reproducciones, todo tipo, digamos, de ensayos didácticos para que la gente se haga una idea de cómo era en realidad, que no era tan blanco ¿no? como, como parece. ¿Por qué hoy tenemos una idea de la gracia Clásica sublimada a través de sus restos, porque los restos han perdido el color y entonces están prácticamente en blanco y negro, ¿no? La piedra en su materialidad misma y en su volumen. Bueno, y si alguna vez hacemos una reconstrucción del Partenón coloreado, nos parece hortera. Eso es un proceso social, no es un proceso individual. Porque ellos esos colores los vamos a juzgar como horteras? Porque ha habido una mediación de comprensión del color distinta entonces. En la Edad Media, como describe Perguso el color rojo estaba prohibido que lo utilizasen en ciertas personas porque estaba reservado a la realiza y a la nobleza ¿por qué? porque era caro luego los consejeros dicen, como era caro solo se compraba para los reyes solo los reyes lo podían pagar luego había una vuelta, los reyes lo prohibían para distinguir su dignidad de las de los demás todo este circuito que se hace dentro de una sociedad ya no es de relaciones individuales ni de comprensión, una gran misión pienso que es de la, de la Universidad es criticar todos estos estándares. Criticar no quiere decir darles palos y tirarlos a la papelera, sino ver si realmente se sostienen estos estándares, si realmente tenemos que privarnos de una reflexión sobre las cosas echando mano de cosas ya estandarizadas, hechas y rutinizadas, que pueden trasladar contenidos discutibles porque ha habido alguien que los ha impuesto por algún poder de imposición que han tenido. Efectivamente, salirse del entorno social y sobre todo influir es muy difícil, pero vamos, yo no tengo ninguna duda de que el progreso humano se debe a los individuos y a las minorías, ninguna duda. Es decir, las grandes mayorías jamás, jamás hacen prácticamente otra cosa que vivir, eh, digamos, de la inercia. ¿Quién constituye el significado de los signos y de las cosas? De la representación misma. Estamos muy creídos, sobre todo en Occidente, y sobre todo a partir del Renacimiento, por el nacimiento del yo y, de la, y del arte y del artista como individuo, estamos muy creídos que somos nosotros cada uno los que hacemos las cosas y por lo tanto la comunicación. Y no está tan claro. Antes de empezar a hablar ya estamos en un lugar y en un sitio. Y por lo tanto, muchas veces, más que hablar nosotros, se habla a través de nosotros. En una sociedad los signos se hacen comunes y toda la sociedad entiende sus signos de una manera. Y eso no lo hace el individuo, lo hace la sociedad. ¿Qué hacen las instituciones? Crear sistemas de despsicologización, de desindividualización. Con lo cual muchas de las cosas las depositamos en ese común que llamamos institución, que a veces se transforma en academia, eh, facultad, eh, periódico, que son sistemas que se imponen y aceptamos y los entendemos como ya dados que corren por sí solos y eso nos descarga a nosotros de mucho esfuerzo es decir, ya no tengo que pensar ya está pensado he hecho mano de ello y eso se llama en el plano eh, más inmediato y psicológico pues clichés tópicos eh, estereotipos hay una cosa que se llama la economía narrativa que es eh... Que cuanto más información pueda concentrar, menos espacio necesito para contar cosas. Entonces los clichés, los estereotipos son mecanismos de economía. Cuando tú percibes a una persona estereotipada, le atribuyes automáticamente un montón de información que de otra manera o bien tendrías que preguntar o bien te tendrían que contar. Entonces un estereotipo sirve al ser humano para conectarse con la realidad de manera simple y directa. Hablamos de Grecia lo que estábamos diciendo hace un momento, y eso es un código nuestro, nunca hubo Grecia. Pericles era de Atenas, y en, su, en, y en, en, en lo que conservamos de sus bustos, de sus bustos y tal, pone acenayos, o sea, ateniense, no dice griego, sobre el mundo antiguo se establecen dogmas gratuitamente y se, se habla con una seguridad de lo que pasaba y de lo que pasó y de cuándo pasó, con una seguridad que yo personalmente nunca he tenido, ¿no? Si a mí me, me ofreciera la posibilidad de, de asesorar una película, yo tendría una enorme cantidad de problemas desde el primer momento. Cómo eran los zapatos, cómo era el vestido, cómo se peinaban, cómo eran las casas. Detalles tan nimios como eso a mí me, me, me crearían una enorme cantidad de problemas. ¿no? Y, y sin embargo, bueno, pues ahí se hacen las películas. Y y sé yo qué sé se monta con estribos cuando el estribo no se había inventado ¿no? encima de los caballos o se dice que los remeros que iban en la flota en, en la armada eh, romana eran esclavos a los que se estaba dando latigazos todo el día cosa radicalmente falsa. Eidon de donde viene ídolo y de donde viene uideo, ¿no? el verbo ver en latín, o el verbo eido en griego. ¿no? Lo que uno ve, lo que uno ve con todo lo que eso, digamos, significa. ¿no? Lo que uno ve no tiene por qué coincidir con lo que ve el de al lado. ¿no? Y a veces nos hacemos un ídolo, es decir, una imagen hecha a nuestra medida ¿no? eh, y que tiene muy poco que ver con... Probablemente con la imagen real ¿no? o el hecho real que pretende. Al fin y al cabo una imagen es como un remedo. Aristóteles lo decía también referido a esta palabra, ¿no? no en latín sino en griego. Cuando vemos una estatua y decimos eh, la mano de la estatua está bien hecha. ¿no? Aristóteles decía ¿por qué le llamamos mano? Es una imagen de una mano, es una representación y a veces torpe porque en cualquier caso no tiene un solo atributo de la mano. ¿eh? ni está caliente, ni es capaz de tocar, ni es capaz de moverse, y sin embargo somos muy dados a llamar mano lo que solo es un remedo de una mano, ¿no? Y esto nos pasa permanentemente. También Platón insistía en esa idea con el mito de la caverna, ¿no? Que estamos, estamos viendo solo las sombras, ¿no? De lo que nos proyecta el mundo exterior, pero no podemos darnos la vuelta para ver la realidad, ¿no? que dice que no podemos eh, imaginarnos en puridad nada que no hayamos visto. Lo que podemos es recombinar lo que hemos visto hasta el infinito. Pero mm, es muy complicado pensar en un color que no hayamos visto. Entonces las fuentes son dos. Los sistemas de representación y la experiencia directa. Y entendiendo por representación es todo. Porque una representación, en definitiva, es una presentación en segundo término. Es decir, alguien ha accedido a una realidad y te la presenta a ti en segundo término, por eso se dice que se representa. Una vez que el ser humano es capaz de expresar y conectar con, con conceptos abstractos o con realidades que no están ahí presentes, sino que están diferidas, pues eso le, le concedió al ser humano una capacidad enorme en términos de organización, porque ya no necesitaba eh, señalar lo que quería comunicar, sino que podía referirse a ello en ausencia. Eso marcó realmente un, un punto de inflexión importante. Eso es lo que le da, por ejemplo, su valor al lenguaje, es decir, es capaz de representar, es decir, es capaz de referir realidades sin que las realidades tengan que estar presentes. ¿no? Desde las primeras escrituras en Mesopotamia, pasando por Egipto, eh, hasta el alfabeto griego y el alfabeto latino, lo difícil que ha sido que eso llegue hasta nosotros, el milagro que en realidad supone el que un texto escrito hace 2.500 años podamos leerlo ahora. La gente se impresiona mucho ante un jeroglífico, se impresiona mucho ante, ante la escritura cuneiforme y sin embargo no nos damos cuenta de lo que supuso que al final alguien inventara un mecanismo en el, al alcance de cualquiera. Cuando hablamos de las imágenes mentales, cómo se confeccionan, cómo se producen, esas imágenes nunca van directamente de los hechos, de los objetos, de los signos al cerebro, sino que suelen estar mediatizadas por un sistema social de aprendizaje. Es decir, cuando aprendemos las letras, las letras las aprendemos porque se nos enseñan, pero no tienen nada que ver con la realidad. La A es así porque es así, y te callas, no preguntes nada más. Sí, antiguamente hay unos vestigios de que la A era una vaca, con los cuernos, que luego se fue invirtiendo, sí, pero eso no se acuerda a nadie. Cuando tú y yo hemos llegado a aprender la A, la letra con sangre entra. Es decir, tú la aprendes porque sí. ¿Cómo sé yo que el otro que no soy yo ve lo mismo que yo veo y por lo tanto entiende y por lo tanto me comunico? Eso tiene dos niveles. Uno, el presente, el actual, ¿cómo sé yo que cuando hago una representación se va a entender lo que yo quiero expresar y el otro va a poder responder si quiere? Y el segundo problema es ¿cómo sé yo que lo que alguien fuera de mi cultura o fuera de mi época, ¿cómo sé yo? que ha representar lo que yo entiendo hoy y no otra cosa. Puedo comunicarme a través de los siglos o de las épocas Bueno, Victoria, estamos aquí contigo, que eres la directora uh -huh. de, de este bonito documental. Muchas gracias. No es, bueno, bonito y complejo y completo y de todo. Uh -huh. Queríamos haceros un montón de preguntas. A ver, eh, de entrada un poco, eh, ¿por qué elegisteis hablar de la, de la antigua Grecia? Bueno, realmente todo el documental surgió porque eh, yo una vez tuve un pensamiento de, de que eh, la fotografía en blanco y negro, eh, que surgió como pues, a, a mediados del siglo XIX y estuvo presente hasta casi mediados del siglo XX. ¿Sí? De repente es una época en la historia en la que casi todos los referentes que tenemos son en blanco y negro, en comparación con lo que hubo antes y lo que hubo después. Y entonces sí. yo pensaba, pues, ¿cómo puede afectar a la percepción que tenemos nosotros de esa época histórica? Claro, y... mucho y porque también las imágenes en blanco y en son como más abstractas incluso que, que las que son en color, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, todo eso, de repente, abrió un tema enorme. Hay, eh, de de cómo percibimos, no solamente esa época, sino cualquier época histórica, pues a través de, de lo que nos queda de ella, de las obras de arte, de, de los vestigios, los testimonios que hay. Uh -huh. Y entonces, eh, elegir Grecia era como una manera de, de acotar el tema y... Y como una manera muy más sencilla de, de aproximarse a, claro. al tema. Uh -huh. También una cultura muy conocida, ¿no? muy, sí. muy reconocible. Sí, sí, claro. Desde luego aquí en Europa eh, lo estudiamos todos en el colegio, claro. eh, hemos visto un montón de imágenes el Partenón... Uh -huh. y, hay blanco con las piedras claro. y tal, entonces lo tenemos como todos muy, muy presente. Ah, muy bueno. Y, y entonces, claro, Laisa, además de la importancia de los colores, precisamente, por toda uh -huh. esta reflexión tuya uh -huh. eh, y cómo los colores pues, inciden en la percepción que tenemos de la obra de arte y también en las emociones, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero, eh, o sea, en nuestra, en nuestra vida cotidiana también crees que incide el color ...en las cosas de la vida cotidiana o es más algo de, del arte y de lo que nos transmite? Mm, bueno, hay muchos eh, estudios, estudios así como de psicología, del color, de lo que transmiten los colores... ...el, el rojo, el azul, colores fríos, colores cálidos... Mm, ...yo creo que sí, es un, supongo que claro, sí. es que un reflejo, el, ¿no?, de la vida cotidiana mm. quizá en el arte. Sí, sí, sí. Y el, el tema de, de que ahora mismo nosotros encontremos las piezas griegas, romanas y de la antigüedad sin color... Eh, ¿tú crees que es algo que la gente sabe? o sea, que conocen porque en el, en el documental se dice ¿no? <risa> que, que no tienen color Entonces. pues yo creo que no lo sé, yo cuando bueno, es algo que al, no, a lo mejor no todo el mundo sabe hay, hay gente que sí, gente que no eh, yo cuando estuve en Grecia, por ejemplo visitando el Partenón de Atenas pues no tenía ni idea, fui hace cuando Muchos era años. Muy pequeña, yo qué sé y es una cosa que a lo mejor, pues, Sí, de, en algún momento te ves alguna reproducción y, y te enteras de, de, de, que, de que a lo mejor sí que había partes eh, pintadas, coloreadas sí. y de que a lo mejor no era exactamente como lo estás viendo ahora. Claro, eh, porque a todos se nos queda en la, en la cabeza uh -huh. el mármol, ¿no? Uh -huh. Pero no nos damos cuenta de que podría estar pintado uh -huh. sí, sí. y que cambiaría muchísimo… Sí, el aspecto en general de, de todo lo que es eh, Grecia y, y también, sobre todo, eh, por ejemplo, en el cine y… Uh -huh. si, ...actual también se, se tira por esos, ese tipo de, de clichés Policromia. o mm. estereotipos... Que, ...que representan por ejemplo esos mismos edificios blancos... ...y entonces eso hace que como que sea reconocible para el espectador ahora... Eh, ...que eso es... <risa> es falso ¿no? ...claro, pero en realidad no es como fue en su momento... ...pero ahora lo reconocemos todos. Claro, nuestra iconografía mm. ¿no? Es algo más... Sí, sí, sí. ...que es muy difícil de cambiar ¿no? ...probablemente. Sí, sí, por supuesto, es una cosa ahí social... Eh, muy difícil. Está muy, Pero esto enlaza difícil. un poco con el tema de los estereotipos, ¿no? Nosotros tenemos ideas mentales de conceptos mm. eh, y que a veces se establecen en imágenes estereotipadas para que nos llegue la información directa y de esto habla un profesor de los que hablan en sí. el documental. Sí, sí, él lo dice sobre todo también porque es como un sistema de, de economía, ¿no? O sea, nos, es ventajoso a veces utilizar los estereotipos porque nos da una información más rápida, o sea, comunicativamente. Eh, de repente si tú presentas a alguien pues, vestida así con ropas muy elegantes y tal, pues ya sabes por ejemplo qué estatus social puede tener, o sea es una cosa que se utiliza mucho en la publicidad, por ejemplo, claro. en el cine directamente, pues presentas a los personajes rápidamente con cuatro o cinco estereotipos y ya de repente se te abre un universo en el espectador que, que no hace falta explicar, Efectivamente. es una economía narrativa. ¿no? Sí, con la imagen, ¿no? Eh como siempre se ha dicho, una imagen vale sí. más que mil palabras, también uh -huh. tendrá que ver con esto, obviamente. Luego el profesor Bernardo Subirón, eh, que es un historiador ¿no? y uh -huh. conocido de, la, de las lenguas latinas, puede ser, sí, si no me equivoco, sí, sí. Eh, habla de que eligió, elige concretamente a un historiador griego que se llama Tucídides, si no me uh -huh. equivoco, y, y por qué, o sea, ¿qué es lo que más os atraería de esa figura, tanto uh -huh. a él como a, como a ti? Bueno, él, él dice lo de... Sobre todo le interesa por, por, el, por lo que dice de la historia, ¿no? que el estudio de la historia es lo que él llama un, una ganancia para siempre, ¿no? para, uh -huh. para el ser humano claro. eh, conocer su historia es, eh, mm, es como que va en la, es la única posibilidad que tenemos de progresar, mm, uh -huh. para no repetir los errores del pasado. Entonces eh, Tucídides creo que es como el primer la, historiador... Eh, ¿En hacer esa reflexión? Sí, sí, sí. O sea, que él mismo la, sí, la, la, lo escribió. Esto. Sí, sí, sí. Ah, qué bonito. Sí. Qué interesante. <risa> y también él, eh, eh, el mismo Bernardo, eh, habla sobre la diferenciación entre una mano y su representación, ¿no? Uh -huh. o una estatua, como diciendo que cada uno es, uh -huh. son cosas diferentes. Eh, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo sería? ¿Que tenemos que diferenciar entre el objeto y la representación? ¿O, o, o no? O sea, ¿o, o simplemente...? Bueno, ...se pueden solapar. Sí, él lo que dice es que... ...que sobre todo... ...va un poco en la línea de, de los estereotipos... ...la economía narrativa, es como que vemos una estatua... ...es lo que él explica y entonces... ...decimos que la mano de la estatua... ...la mano está bien hecha... ...pero okay. realmente lo que él dice es que la mano... ...no es una mano, es un trozo de piedra en realidad... ...le llamamos mano pero claro. es... ...una representación de, de la, la mano, mano... ...porque no tiene ninguna de las propiedades que tiene una mano, que es que, claro claro que se mueve, que es una representación solo. Entonces, bueno, eh, desde luego que no le podemos estar llamando a todos. Esto es una representación no. de una mano, esto es, en vez de… Claro, sí, pero sigue siendo un pero Pero bueno, un es una juego, cosa ¿no? que a lo mejor hay que tener en cuenta, ¿no? Que mm, también en la época actual en la que vivimos se pues, utilizan muchas imágenes y entonces hay que saber muy bien distinguir entre lo que es una imagen y lo que es la realidad misma. Claro, también, esto de hecho se mezcla mucho uh -huh. ahora mismo nuestro, uh -huh. nuestros días, ¿no? Quizá sí. a veces esos límites nos uh -huh. hacen dudar sí. o nos confunden sí, sí. o nos pueden llegar a… Uh -huh. Entonces, eh, claro, el lenguaje desde luego es una herramienta en la que tenemos que comunicarnos, no podemos estar metiendo aquí palabras como la representación de una mano, no vamos… No, claro. Tiene que ser un vehículo rápido, pero de comunicación, pero… Sí, pero sin, confusión. Pero sin Claro, sin confundirnos, o sea, es muy interesante, muy filosófico también, ¿no? es una reflexión muy profunda sí. y compl complicada. ¿no? Uh -huh. y luego eh, el documental acaba bueno, con una pregunta, uh -huh. eh, que, que yo querría saber si tú podrías responderla, respecto a bueno, la pregunta tal cual es, ¿se puede, como, ¿me puedo comunicar a través de los siglos y a través de las, de las épocas? ¿no? Uh -huh. ¿Cómo me puedo comunicar? Uh -huh. Bueno, yo no lo sé, claro. <risa> eh, el título del documental es una pregunta… Y el documental también termina con una pregunta. Es, lo que hay en medio es, bueno, unas reflexiones uh -huh. y, y yo lo que espero también, terminando con una pregunta, es como que el espectador, pues, se, se intente responder o se, se cuestione. Uh -huh. eh, no sé, uh -huh. Está bien, no, sería no, como que verlo? no estás sentenciando nada, sino que lo dejas sí. abierto a, uh -huh. al espectador, ¿no? Uh -huh. Y, y cuéntame un poco también, porque el principio es muy evocativo, es, con estas palabras leídas y las imágenes sobre la luna. Uh -huh. eh, cuéntame un poco por qué y, y cómo es que decides abrir el, el documental así, que es tan, uh -huh. tan poético. Pues, eh, sobre todo, mmm, me pareció que, que era una manera, mmm, como para situar al espectador de repente de lleno en el tema, de, de cuál pudo ser la primera comunicación entre los uh -huh. seres humanos. Porque uno de los elementos comunes a todas las culturas dentro del planeta es eh, pues todo lo que se ve en el cielo, el sol, la luna, las estrellas. Y entonces este texto de repente hablaba de, de la luna y entonces era como eh, muy simbólico en ese sentido. De, de cuál podía haber sido una, la primera comunicación entre dos entre personas, aunque probablemente no. Simplemente un símbolo es porque bueno. probablemente tuvo más que ver a lo mejor con cuestiones relacionadas con la supervivencia, con la alimentación. Sabe? Sí, sí, pero es bonita pero como símbolo, como... Uh -huh. Bueno, y luego haces el, el enlace también con, la, con el primer dibujo, ¿no? Uh -huh. Porque creo, si no lo quiero recordar, ahí aparece como la imagen de cómo alguien representó la luna por sí, primera vez, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que enlazas con la manera de comunicarse también sí, así. Sí, sí, sí. O sea, que es realmente muy bonito. Uh -huh. Pues os deseamos mucha suerte Gracias y una muchas. gran enhorabuena por el documental. <risa> Gracias. Y que vaya muy bien, espero que sigas en tu camino documentalista. A ver, intentad sí. ¿Tienes otros proyectos? Eh, estoy ahora mismo como documentándome sobre temas relacionados con, con este mismo, de otras vertientes, porque este es amplísimo. Es muy amplio, claro. Te da para hacerte una tesis doctoral, casi, casi. o dos o tres. Sí, sí. Bueno, pues bueno, porque ahí vas ahí tirando del hilo ¿no? y tendrás para sí, sí. Pues te animamos mucho y que tengáis suerte también en el festival y, Muchas gracias. y con lo demás. A vosotros, a ti. Gracias. Pues hasta aquí el programa de hoy. Esta semana estos han sido los protagonistas. La semana que viene pueden ser los tuyos. Adiós.